Suelo pensar que no estoy bien. Pensar. Suelo pensar que no estoy bien Hay oscuridad, no sé si pueda ver Me encuentro en mis pruebas Estoy decayendo, Señor, yo no sé y sintiendo Si alguien entendiera lo que es caer en el suelo Lágrimas brotando y mi alma gritando Necesito que me ayudes porque ya no aguanto más Me siento rogando y mi alma gritando necesito que me ayudes porque ya no aguanto más me siento, siento desmayado my I need